Hola, me llamo Bruno Fernández Castillo y soy de Brasil, estoy en la pasanía de un año acá en G4S. Entonces trabajar aquí en G4S me ha enseñado mucho profesional y personalmente, en la calle siento que la compañía... Realmente se importa mucho con el desarrollo de sus colaboradores. Yo creo que ICE permite que los jóvenes desarrollen el liderazgo por sacarlos de la, de la zona de confort. De enviar a un país donde no conoces a nadie, donde no sabes lo que te espera, que tengas ganas de conocer las personas, de abrirte a nuevas experiencias. Y yo creo que esa cuestión de que tú te intentas, tú intentas hacer la mejor versión de ti es lo que te hace ganar la confianza para que después cuando regrese, regrese como una líder de otro país. Hola, mi nombre es Rubén Mora, soy el Senior Director para Sales Operations en G4S Américas. G4S es la compañía de servicio de seguridad más grande del mundo, operamos en 90 países, somos 550 mil colaboradores en todo el mundo. Y tenemos diferentes líneas de negocios, todos relacionados con seguridad. Si 2 4 es una compañía global, es también una compañía multicultural y eso se aprecia en cómo nos acercamos a las, nuestras operaciones en los diferentes mercados que operamos. Sino que escuchamos al es cliente, identificamos cuáles son sus necesidades y además acompañamos a ese cliente o prospecto cliente en identificar qué cosas puede mejorar que a lo mejor no ha identificado previamente. La selección del talento que, que tenemos en este momento dentro de la organización y que y esperamos expandir en otros países, es nuestro eh, enfoque en este momento. Eh, el talento que recibimos eh, y el esfuerzo que recibimos de ellos es su principal aporte. Pero no solamente qué hacen, sino cómo lo hacen. El programa de IESEC, eh, la experiencia que he tenido con el mismo, no solamente en el que otros, sino en compañías anteriores, nos ha permitido identificar talento que trae experiencias, que trae conocimiento, que trae acercamiento al, al mercado, completamente diferente a lo que estamos eh, quizás acostumbrados cuando operamos en un país que a lo mejor con talento lo Bueno, mi nombre es Erika Niviallo, soy colombiana, soy Kiatos Manager Regional para toda la parte de Latinoamérica y el Caribe aquí en s Trabajando aquí en G4S y en las otras compañías, eh, al trabajar con personas de IES que vienen alrededor de cualquier parte del mundo, nos ha ayudado también a conocer diferentes culturas, de las cuales normalmente en un día cotidiano se hablan de muchos temas y hemos venido aprendiendo mucho de otros países, lo cual contribuye muchísimo a la experiencia que estamos pasando nosotros al ser extranjeros estando en un país como Panamá que vas a encontrar cualquier cantidad de personas de diferentes estandedores.